en usted qué bueno es el señor entonces hermano así es para mí el privilegio presentar al evangelista nuestro hermano Pedro Rivera tiempo siguiente. a su nombre pueblo a su nombre poderoso es Jesús siéntese un minuto por favor amén para el que no me conoce mi nombre es el hermano Pedro Rivera amén y perseveramos en la iglesia eh, Iglesia de Dios Pentecostal, fuente de salvación en Charlottesville, Virginia. Amén. Alabanza al Señor. El Pastor Carlos Burgos le envía un saludo caluroso a cada uno de vosotros. Amén. Y nuestro presidente del concilio, ustedes creo que lo conocen. Amén. Se encuentra en Florida haciendo trabajo administrativo. Alabanza al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Un saludo por ahí, Edwin Soto, lo vi por ahí haciendo un anuncio, Dios lo bendiga mucho, alabanza al Señor. Escuché que las damas tienen retiro en octubre, 29.30, ¿verdad? Entonces yo voy a aprovechar, alabanzas al Señor, nosotros en la iglesia, usted hable con su pastor, gracias hermana, nosotros en la iglesia, eh, el viernes 30, tenemos un evento, Así que los padres que se quedan con los hijos pueden visitarnos. Amén. Comienza como a las 10 y termina como a las 2 de la tarde. Y el evento se llama Los padres se gozan con los niños. Amén. Allá van a estar los padres dentro de un saco corriendo. Los niños también. Va a estar la carrera, la carrera de, de relevo con el palo. Van a estar sacando manzanas de la, del balde de agua. Amén. Allá se van a reconocer los niños, se les va a certificado por la escuela bíblica, amen. Se, le, se van a destacar los que se destacaron. Va a haber, eh, ustedes le llaman pastel, va a haber pastel, va a haber soda, va a haber hamburger, hot dogs, pizza, cuánta cosas hay. Cotton candy, popcorn, todo eso. Así que como los padres se quedan, ¿me entiende? Con sus hijos, cuidándolos, llévenlos allá. Y no hay que pagar nada, todo es gratis. Alabanzas al Señor. El 30, viernes 30, el 30 de, de octubre, octubre, esa es la fecha de, la, de las damas, aquí no, que tienen, bueno, pues los caballeros cogen a sus niños y se van para allá, va a en la iglesia en Charlesville, allí mismito, amén, alabanza al Señor, va a haber helado, gloria a Dios y nos vamos a gozar, los padres se gozan con los niños, amén, alabanza al Señor, no voy a buscar los otros ojos que los de por ahí. Poderoso es Jesús. Eh, pido la oración por el hermano Frometa, Willy Frometa, en el trabajo eh, pintando, se cayó en la escalera, rompió un tobillo, así que pido oración por él. Amén, alabanza al Señor. Ahora, si son tan bondadosos, nos podemos de pie dándole reverencia a la palabra. Y vamos a buscar en el Nuevo Testamento el libro de Mateo. Vámonos al capítulo 14 y vamos a leer del 22 en adelante. Poderoso es Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Capítulo 14. Sí. Capítulo 14, versículo 22 en adelante. Una historia muy conocida y bastante predicada por muchos. Amén. Ayúdele a está a su lado, ayúdele. Si no lo encuentran, eh, búsquelo El primer libro del, del Nuevo Testamento El primer libro del Nuevo Testamento, amén Alabanza al Señor, capítulo 14 lo suave, no estruje las la páginas de la Biblia Alabanza al Señor, con cuidadito, con mucho cuidado Amén, alabanza al Señor Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Estamos todos. Y se lee la palabra con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Ey. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud,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 En la barca se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios Oremos Padre eterno te damos gracias por tu santa Y tu divina palabra Mi Dios tú conoces nuestra necesidad Yo te pido que la suplas de acuerdo A tus riquezas en gloria Que obres en cada vida Padre Celestial, que obre en cada una de nuestras vidas. Yo reprendo todo espíritu contrario, todo espíritu de duda. Oh, Sahalaya. Espíritu Santo, rompe toda cadena. Mi Dios. Todo pensamiento contrario que quiera turbar a tu pueblo. Y permite que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual es enviado. Oh, Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Oh, Padre, mira a esos que han llegado, que no te sirven. Padre Celestial, que sean convencidos a través de tu santa palabra. Te damos gracias, Padre Eterno, porque tu palabra no retorna a vacía. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar los hermanos. Alabanzas al Señor. Le doy gracias al Señor por este privilegio, amén. al pastor, bendito sea el nombre de Cristo. Hemos leído en uno de los tres evangelios hipnóticos de la palabra. Y se le llaman hipnóticos porque los tres hablan de lo mismo. Lo único que es como ver un edificio. Mateo está aquí y lo ve de este lado. ¿ah? Marcos está en el otro lado y lo ve acá, alabanza, y Lucas está acá y lo ve así, pero ellos hablan de lo mismo, alabanzas al Señor, gloria a Dios, y el evangelista Mateo escribió este libro, él era recaudador de que de impuesto, alabanzas al Señor, y él predicó el evangelio en Palestina después de la resurrección de Jesucristo durante los años 50 a los años 65 y Mateo presenta a Cristo Jesús como el cumplidor de la ley alabanzas al Señor el que cumplió toda la ley y demostró que Jesús es el Mesías alabanza cuando lo, lo lo miscula con Abraham y con David que son los pactos amén alabanza al Señor que hablan de las promesas a Israel y describe la realeza de Jesús, Jesús es real, alabanza al Señor porque Él es Dios, bendecido en nombre del Señor. Y subraya la importancia, alabanza al Señor, del cumplimiento profético. Aparecen 41 citas del Antiguo Testamento en el libro de Mateo, alabanza a Cristo. Y utiliza una frase muy conocida por a nosotros y lo llama... Hijo de Dios, bendecido sea el nombre del Señor, destacando la Deidad de Jesús. Mientras Marcos se dirigió a los romanos, Lucas a los griegos, alabanzas al Señor y Juan a la iglesia. Él se dirigió al pueblo de Israel, aunque le escribió a la iglesia completa. Amén. Ahora bien, después de la muerte de Juan el Bautista... Alabanzas al Señor, muere Juan el Bautista y ellos están allí, alabanza al Señor, está ministrando, predicando, bendito sea el nombre del Señor, Jesús los envía y los fuerza a salir de allí rápidamente, bendecido el nombre del Señor, quiere que se vayan rápido y los ayuda y los empuja para que entren en la barca. ¿Qué sucedía allí? Allí sucedía Número uno, bendito sea el nombre del Señor Que aquel lugar no era muy propicio Alabanza para estar allí Bendecido el nombre del Señor No podían descansar como ellos creyeron Que iban a descansar allí Número dos, el, el lugar tampoco era propicio Porque no era muy cómodo No había tienda, no había comida, no había nada Bendecido sea el nombre del Señor Y número tres, ese grupo Jesús hizo un milagro Óiganme que es el milagro muy grande donde él alimentó más de cinco mil personas. Amén. Y digo esto porque en ese tiempo no se contaban las mujeres y los niños. Eran un cero a la izquierda. Hoy no, en este tiempo olvídese, hermano. Alaba, gloria a Dios. Entonces imagínense: un hombre, una mujer, y como con cinco niños. Había mucho más de cinco mil personas. Bendecido el nombre del Señor. Y cuando Jesús hizo el milagro, oigan, venía la gente que iban a la Pascua a celebrar la Pascua. Y estaban los que estaban allí, esa gente se juntó y querían hacerlo rey. Bendecido el nombre del Señor. Pero en otra ocasión Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Bendecido el nombre del Señor. Así que todavía no había la, la llegado la hora. Bendecido sea el nombre del Señor para nombrarlo rey. Llegará el momento... Llegará el momento, porque la iglesia volará al cielo pronto, los acontecimientos me dicen que Cristo viene pronto, alabanzas al Señor, oh, la gente está asustado, el COVID esto, el COVID lo otro, la vacuna, óigame que siga sucediendo, no importa, santifícate más, prepárate más, para cuando suene la trompeta, volemos al cielo, a su nombre. Óigame, esto está terrible, alabanzas al Señor. Óigame, y acontece algo, bendecido el nombre de Cristo, lo despide y se fue a orar con papá. Yo no sé cuántos de ustedes están locos que las la visitas se vayan, o que llegue la hora, Amén, alabanza, o cuántos tienen un lugar específico para hablar con papá Alabanza, pero a Jesús nos dio ejemplo y le gustaba hablar con el padre Comunicarse con el padre, a veces se llevaban una gente, un grupo Porque el pastor tiene un grupo cercano, un núcleo Alabanzas al Señor que cuenta que son gente espiritual y cuenta con ellos Y Jesús se tenía allí alabanza en su núcleo Amén, pero esta ocasión él quería estar solo con el Padre. Y ellos se van y se montan en la barca. No le contó todo remedio. El jefe dijo, te de aquí y cruza la mar, alabanza al Señor. Pero en esta ocasión se levantó una tormenta. Pero una tormenta diabólica, hermano. Dice que los vientos eran contrarios. ¿Cuántos de aquí han estado en, en el mar? Hace la mano, déjame ver. Sí, dos o tres. Aleluya. Yo no tenía esta figura esbelta que tengo ahora. Sino que yo era, parecía un palillo de dientes o una pajilla, como le llaman ustedes. Y yo me crié allá, en Fajardo, alabanza al Señor, en las Croaba y yo nadaba. En el verano no me buscabas en casa. Tenía dos casetas, estaba allá metido en la, y me encantaba nadar. Alabanza al Señor, me iba hasta donde el, el agua cambia el color a un color oscuro porque es muy profundo y me gustaba pescar pero con alpón metiéndome, alabanza al Señor buscando langosta, PC 20, 18 libras, me encantaba. Y yo pude experimentar como el mar cuando se ponía bravo, lo fuerte que era, las olas se levantaban, algo terrible. Yo tenía que danar, nadar y salirme del agua, alabanzas al Señor. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden caminar sobre las aguas? Alce la mano. Padre eterno. Me sorprende, pero vamos a ver, vamos a aprender que nosotros podemos caminar sobre las aguas. En esta tarde vamos a aprender que el hombre y la mujer de Dios puede caminar sobre las aguas. Uh, si es para Cristo dáselo fuerte. Alabanza. Y teníamos por lo menos de los, pienso que todos, pero por lo menos estoy seguro que cuatro de ellos Amén. Lo que era Santiago, lo que era Juan, lo que era Pedro, lo que era Andrés Tenían mucha confianza porque eran pescadores Pero se levantó esta tormenta Óigame que me imagino estaban ya como a tres mil alabanzas al Señor Kilómetros porque eran seis mil kilómetros Y la Biblia me dice que estaban en el medio de la mar cuando se desata la tormenta. Y me imagino la barca para acá y para allá. Me imagino los vientos. La gente tratando de agarrarse para que el viento. Y no caer en el agua. Alabanzas expertos. Bendito sea el nombre del Señor. Me imagino que ellos dirían. Ojalá que esta pared del barco fuera más alta. Fuera más ancha la madera. Oh gloria a Dios. Estoy seguro que le temblaban las canillas Porque no es nada. E imagínense una tormenta en la tierra. ¿Verdad que uno se asusta? Cuanto ni más dentro del mar, alabanzas al Señor. Gente con la profesión, alabanzas a Cristo. Óigame, y dice Marcos que vieron una figura, Mateo también lo habla, alabanzas al Señor. Y ellos vieron la figura, alabanzas al Señor. Y, y no podían distinguir, y como en esos tiempos, por allá por Grecia y todos esos lugares... Ellos creen en fantasmas, creen en esto, en lo otro. Si usted cree en eso, se le aparece alabanza por la noche. Venga aquí. cuando es? ¿El lunes o el miércoles? Alabanza a Cristo. Gloria a Dios, que esos aparatos se van a tener que ir. Y ellos, con miedo, alabanza al Señor. Óigame, qué ironía. Qué ironía. Ellos en la barca, alabanza que casi se hunde y el que lo podía salvar estaba fuera de la barca. <risa> Fuera de la barca, alabanza y dicen un fantasma. Pero Pedro alabanza al Señor tenía ojos de fe. Y el cristiano no importa cuán grande sea la tormenta, tiene que tener ojos de fe. Alabanzas al Señor. No comience a llamar al pastor a las 5, a las 3 de la mañana. Oh, el demonio me tocó el dedo gordo. No, alabanza. Mi hijo vino en drogado y me está rompiendo. No. Oh, mi esposo está haciendo esto. No. Oiga, me quiero decirte que cuando Jesús se fue, Él dijo, no os dejaré solo. He aquí, envío un consolador, el que estará con nosotros y en vosotros. Aceptate a Jesús. Dios vive dentro de ti. Tienes poder, tienes autoridad. No eres cualquier cosa, su nombre. ¡Uh, Sahalaya! Óigame en alabanza al Señor. Y él tenía ojos de fuego. Él pudo reconocer alabanza al Señor, al Maestro. Oh, gloria a Dios. Hay veces que Dios nos envía a nosotros. Ellos fueron obedientes. Montate en la barca. Tal vez se rascaban en la cabeza. ¿Qué le pasa a Jesús? Mira nos envió aquí y aquí vamos a morir, alabanzas al Señor Pero fueron obedientes y nosotros tenemos que ser obedientes a su santa palabra Aleluya, conozco a un joven que estaba en el monte y cuando venía un oso a cogerle la oveja Alabanza al Señor, él se la quitaba cuando venía lo que fuera un lobo, él la quitaba. Pero un día su padre le dijo, ven acá, mi hijo. Quiero que me hagas un favor. Ah, quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos. Alabanza. Así que quiero que le lleves queso, le lleves pan. Alabanzas al Señor. Óigame. Y él fue obediente a llevarles a ellos el trigo, el queso y el pan. No tenía un burro. Mucho menos tenía un caballo. Pero se lanzó con todo eso para ir a ver a su hermano. Y su hermano lo recibió bien contento. Bien feliz. Mira, que ante presentado, ¿qué tú haces aquí metido? Ah, vienes a averiguar para después ir allá a chismografiar. Alabanzas al Señor. Oh, gloria a Dios. Y de momento escuchó una voz más fuerte que la mía. Y hablaba suciedades contra el alabanza del pueblo de Dios. Y él se indignó. Se indignó y dijo: ¿quién es ese incircunciso que se, se atreve a hablar así de los ejércitos? De Israel. Y le contaron lo que había y cuando el rey, que estaba allí escondido detrás de una pared, alabanza al Señor, escuchó y dijo, ah, pues tráemelo acá. Y lo llevaron donde él. Y usted sabe la historia. Ponte esto, mijo, y vete y metele mano que te voy a dar la mitad de tu reino. Y la hija mía va a ser tu esposa. Óigame, y trató de caminar, no podía caminar. Ah, parece como que se iba a caer Porque eso era muy pesado para él ¿Qué sucede? Alabanzas al Señor Quítame esto Dame tres piedritas acá que Cinco piedras que yo voy a, a tumbar a este gigante alabanza ¿Y saben lo que sucedió? Era una tormenta por la cual estaba pasando el pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor. Goliath los tenía nerviosos. No sabían qué hacer. Pero llegó un hijo de Dios. Así como tú eres un hijo de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Que confía en Jehová. ¡Aleluya! Y como dice el corito, no fue la onda, no fue la piedra. Fue el poder de Dios que tumbó al gigante. Tú, en el nombre de Jesús... Puede tumbar cualquier gigante que se levante contra ti. A su nombre. Oh, poderoso Jesús. Alabanza. Cuando Cristo da órdenes, lo mandó. Hay otro también, alabanza al Señor, que fue obediente. Y no vamos a entrar ahí porque si no nos amanecemos. José fue muy obediente. Y vieron por todo lo que pasó. Pero José era una persona íntegra. Y usted me dice, hermano Pedro, ¿con qué se come eso? ¿Con qué eso? Se le echa aceite. Íntegro no es una mera palabra. Íntegro es una palabra compuesta y es compuesta por principios, alabanzas al Señor. Y esos principios los establece la gente de autoridad, como las leyes, como la ley de tránsito. Ah, Paren rojo, siguen verde, reducen amarillo, eh, cuidado, resbala mojado, no te cruces, dos líneas, alabanzas al Señor. Personas de autoridad son las que ponen esas leyes, alabanzas al Señor. Y una persona íntegra, volviendo atrás, es una persona íntegra, es una persona entera. Dos manos, ah, cinco dedos, cinco, dos piernas, dos ojos, es completa, pero eso se traduce a más. Dures. Una persona íntegra es una persona madura Que estás allá arriba, se te cayó el martillo Y él viene, antes de que tú le digas dame el martillo ya está ahí dándote el martillo Una persona que no le gusta el bochinche O una persona que está orando, ayunando O buscando la presencia, leyendo la palabra de Dios Esa es una persona íntegra En quien se puede confiar alabanzas al Señor Ahora bien el mundo tiene su constitución. Amén. ¿Cuántos son de Ecuador? Ninguno. ¿De Salvador? Aleluya. ¿Verdad que tienen constitución? Ah, de Guatemala tienen su constitución. De Puerto Rico tienen... Todos los países tienen su constitución. Alabanza. Lo único es que esa constitución puede enmendarse cuando quieran. Ahora mismo este partido están enmendando todo, pero nosotros tenemos... Una constitución que no se puede enmendar. Porque el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra no pasará. Alabanza al Señor. Y José fue íntegro y obedeció. Porque Dios tenía un plan. Así como tiene un plan con cada uno de nosotros. Amén. Lo que te sucede no son cosas que eh, así por casualidad. No. Dios es real. Y también es real el diablo. Y también es real la concupiscencia, porque Dios venció la naturaleza, Jesús venció la naturaleza, venció la muerte, pero dejó un poquito a nosotros y es la concupiscencia, amén, muchos oran y está bueno y ayunan para no pecar pero saben una cosa, abstente de pecar, alabanzas al Señor. Tú vences el pecado obedeciendo a Dios, no a la carne, no al mundo, no a nadie. Así alabanzas al Señor. Óigame, dice que si el enemigo se levanta, hay que resistirlo, pero hay que someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros a su nombre. Alabanza. Óigeme, la obediencia, bendecido sea el nombre del Señor. Y la obediencia es una experiencia única, ah, como la tuvo David, amén, como la tuvo José, bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, ellos, volviendo a la barca, que la dejamos ahí en el agua, en el versículo 27, pero enseguida le respondió Jesús cuando Pedro lo reconoció y Pedro... Le pidió permiso. No es como muchos dicen que Pedro era esto. lo otro tal vez alabanza. Se pasaba un poquito, cortaba orejas. Le tiró al cuello, pero alabanzas al Señor. Y Pedro lo reconoció. Tenías ojos de fe y podía discernir. Cuando te vengan con lo que sea. Cuando venga una, un predicador o venga alguien que por ti. O a lo mejor tú Tienes que discernir. No te mandes enseguida. Tienes que, tú puedes tener todo el valor, oh yo se voy para África, yo, no me importa el león, no, no, no, no, no, tú puedes tener todo el valor que tú quieras, pero tienes que tener deserdimiento, tienes que saber que es Dios, alabanza y Pedro dijo, Jesús, me imagino una sonrisa, olvídate el barco iba para todos lados y él se olvidó de todo eso, alabanza a Cristo, se estaba hundiendo y él se concentró en Jesús. Cuando venga la tormenta a tu vida, concéntrate en el Maestro. Pon tus ojos, alabanza en el Creador. Pon tus ojos en el que consume la fe, en el que murió en la cruz, por ti y por mí. El que nos transformó, el que sacó todos los demonios, alabanza al Señor. El que rompió todas las cadenas, Jesús de Nazaret, a su nombre. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Óigame, y él estaba allí y dijo, si eres tú, ah, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y lo dijo, vente. Aleluya. Gloria a Dios. Vente. Y me imagino que también le tenían la canilla y se agarraba de la barca, de la barca para aquí y para allá. Ah, y es para allá. Alabanza al Señor, pero tuvo una experiencia tremenda, alabanza, Él comprendió, alabanza al Señor, que cuando hay una comunión entre Dios y el hombre, alabanza, Dios comparte, alabanza al Señor su poder con uno y obra a su favor, Oh, él comprendió que la naturaleza, alabanza, tenía que obedecer su voz y cuando piso, puso el pie en la agua, Él caminó como sobre pavimento. Alabanzas al Señor, porque cuando tú sales de la barca, estás entrando a un mundo espiritual, a un nivel más grande. No importa cuán grande sea la tormenta, Jesús está ahí para darte la mano, para que puedas... Hacer cosas extraordinarias. No fuiste llamado a solamente estar aquí y alabar o venir el domingo o ser secretario tesorero. No, Dios te llamó para ser parte de un ejército poderoso. Bendecido el nombre del Señor. Se nos encomendó ir y predicar este evangelio a toda criatura. Alabanza. Esa es nuestra responsabilidad. Obedecer a Dios. Las almas que se están perdiendo Rescatarla para Cristo y no te preocupes porque él pondrá alabanza Esa persuasión ese espíritu tocará Sus corazones Porque sin él nada podéis hacer y Dependemos de él a su nombre alabanza A Cristo y Pedro comenzó alabanza al Señor pero cuando Jesús Llegó antes que Pedro caminara, él le dijo, tened ánimo, no importando en las circunstancias que estemos, él dice, tened ánimo, yo soy, ¿se recuerdan esa frase? Yo soy, no temáis. Pueblo, no podemos tenerle miedo a nadie, ni a nada. Hay muchos que están corriendo para arriba, ay que el COVID, ay que hacer la vacuna. Alabanza, el día que llegó la hora, llegó la hora, yo me prote protejo, pero yo confío en Dios, no temáis a nada, mi confianza está puesta en Jehová, alabanza que hizo los cielos, e hizo la tierra, mi confianza está en Él, no lo voy a tentar, no voy a andar por ahí sin máscara, no, porque Dios no puede ser tentado por nadie, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero voy a confiar en Dios, a su nombre, Dice tener ánimo Yo soy no temáis En el momento de desesperación Aparece Jesús Que lindo es, Jesús Alabanza, que lindo es mencionar su nombre Jesús O oh, Jesus como dice mi hermano Su voz es inconfundible Yo no sé cuánto ha escuchado la voz de Dios Mano, padilla. En una ocasión estaba por Washington, hace como más de 13 años, aproximadamente, y era, eh, había, había una vigilia de jóvenes, eran jóvenes, hermano, todo. El, bueno, el, el menos joven era yo, alaba. Y cuando llegué a casa ya por la madrugada, me voy a acostar. Digo, Señor, estoy cansado. Por favor, levántame a las nueve. Pa, y caí como una piedra, hermano, no me di cuenta, yo sé que yo escuché una voz, dice Pedro, Pedro, caí de pies y vivía con mi hermana Wanda allá en Palmira, digo Wanda, me dice qué fue, tú me llamaste, muchacho, o sea que no hay nadie quien te va a llamar, me acordé, era las nueve de la mañana. La voz inconfundible de Dios. Alabanzas al Señor. Oh, Él te habla audiblemente. Él te habla en la mente. Él te habla en el corazón. Pero tienes que tener una relación con el Dios del cielo. Si quieres escuchar su voz, tienes que tener una relación con Él. A su nombre. Alabanzas al Señor. Dice, yo soy manifestándose en la dimensión de su deidad. El gran yo soy, el que le dijo a Moisés, mira, alabanza al Señor, yo soy, dile, dile a, alabanza al Señor, yo soy, te envía, dile al faraón, alabanza al Señor, el que cuando se, se manifestó, escondió alabanza al Señor, le dijo a Moisés, Pasa que yo me voy a esconder en la peña, ese yo soy, el yo soy que le dijo a la mujer samaritana Oh alabanza al Señor, yo soy el que habla contigo, bendecido sea el nombre de Cristo Él dijo yo soy el pan de vida, oh gloria a Dios, Él dijo antes que Abraham fuera Yo soy bendecido el nombre del Señor, oh gloria a Dios, El dijo yo soy la luz del mundo yo soy la puerta, yo soy el que rompe cadena Yo soy el Dios del cielo, yo soy Jesús de Nazaret Que vengo a dar mi vida por ti A ese le servimos, al gran yo soy A su nombre, poderoso Jesús En el momento más crítico de tu vida El yo soy, alabanza al Señor Oiga, aparece en nuestras vidas. Él dice, mis ovejas, oye mi voz y me sigue. Yo no sé si usted sabe o no, pero en esos tiempos había muchos pastores. Y había una hora de que se reunían. No sé si tomaban eh, café, té. Por allá se ponían allá a hablar, ¡Ah! Allá me encontré con un oso negro, grande, y allá le entré a palo Y ahí hablaban entre ellos Pero cuando llegaba el momento de partir Cada uno tenía algo particular para sus ovejas Unos aplaudían Otros silbaban Otros decían vengan Y las, las ovejas estaban todas mezcladas Pero cuando el pastor la llamaba Sus ovejas le seguían a él y se apartaban de las demás. Amén. Y nosotros somos ovejas de su prado. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, eso no aplica a todo el mundo. Porque hay dos o tres cabritos por ahí que no les gusta escuchar la voz de, de, del pastor. Y andan en desobediencia. Y hay cosas que Dios permite ¿Sabe por qué? Porque el que te conoce eres Dios y tú mismo. Tú, podemos engañar al pastor, al hermano, a medio mundo. porque conoce nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra carnalidad. Alabanzas al Señor que a veces no podemos controlar la carne. Que no la podemos controlar el que la conoce es Dios y nosotros mismos. Pero dice que si confesamos nuestros pecados. Si los confesamos, alabanzas al Señor. Él nos libra de ellos y nos purifica. Pero no podemos entrar en la práctica. ¿Cuánto le gusta el fútbol? Nadie le gusta eso. ¿Y el béisbol? ¿Y el baloncesto? Eso se practica y uno se pone mejor. Pero la Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. Alabanza al Señor. Si lo vas a aplaudir, aplaudo de fuerte. Para mí no, para Cristo. Porque cuando Dios mira a la tierra, alabanza, parece que Él no ve colores. Él ve dos. Ve negro y ve blanco. Y hay muchos blancos, pero hay muchos blancos con pequitas negras en su vestidura. Hay otros que son negro azabache. Alabanza al Señor, eso si no se arrepenten van de cabeza al infierno Alabanzas al Cristo Pero Dios nos mira y Dios nos quiere ayudar Y quiere que, Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero a veces somos tan cabezones que dejamos Que un vicio, que una mala maña alabanza perdonando la palabrita Alabanzas al Señor Que nuestras hormonas, alabanzas, nos dominen y pecamos contra él, pero dice que abogado tenemos y está sentado a la diestra del padre, alabanza yo derramé mi sangre por él y para el juicio y Dios tratando con nosotros por ahí unos que son medio cabezoncitos por no ser cabezones alabanza que siguen desobedeciendo a Dios y Dios nos está dando la oportunidad porque sabemos cuándo nacemos pero no cuándo morimos y después de la muerte viene el juicio no hay quien te saque de ahí del infierno si te pierde pero Dios no quiere eso por eso es misericordioso dice la palabra que su misericordia son nuevas cada mañana nueva cada mañana nuevas cada mañana su nombre, Oh, aleluya, ante el yo soy, alabanza al Señor. Los enemigos que fueron a arrestarlo no pudieron arrestarlo, cayeron patas arriba de espalda. Cayeron ellos. Ese es el mismo yo soy que le, que le restauró la vida a Lázaro. No la Biblia dice que lo resucitó. Bueno, esa resurrección es restauración de vida. Porque él tenía que volver a morir. Entonces no se cuenta como resurrección. Aunque dice que él le resucitó. La hija de Jairo. Todo por esa restauración de vida. Bendecido sea el nombre del Señor a su nombre. Es el mismo yo soy que se le apareció a Pablo. En su cabalgadura. Si era un burro, un caballo, yo no sé. Pero como era romano se piensa que era un caballo. Ah, pero se le apareció. Oiga, y le preguntó Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigue? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando usted persigue al hermano y le pisa el callo y comienza con problemas, usted está persiguiendo al maestro. Usted está denigrando el evangelio. Él dice que perdonamos a lo que nos ofende. Y ahorita volvemos al balcón, al ahorita no se preocupe. Amén, así que usted, tenemos que ser obedientes, o oh, que no bebo, que no fumo, que no baile. amén, gloria a Dios, pero hay otras cositas, porque si tú cumples nueve mandamientos y no el, de, el décimo, lo fracasaste todo, entonces tenemos que amar a nuestro enemigo, tenemos que perdonar al que no hace mal, el evangelio no es fácil, Oh, en el mundo tú me debes una deuda yo te la cobro, aquí no, aquí yo voy y te la perdono, ese es el cristiano verdadero, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a su nombre... Bendecido sea el nombre del Señor Continuamos Discernir y ejecutar la fe 28 entonces le respondió Pedro Alabén alabanza y pudo discernir ya Hablamos sobre eso Bendecidos sea el nombre del Señor Ahora bien Amados en esos momentos las condiciones eran Una tormenta era violenta era fuerte Alabanzas al Señor Oigan, ellos creían que se iban a morir. Bendecido sea el nombre de Cristo. Pero gracias a Dios que vino el Cristo de gloria. Oye bien esto. Si tú quieres caminar sobre, la, sobre las aguas. Tienes que salir de la barca. Usted, yo no tengo ni un botecito de eso de jugar en la bañera con mi hijo. Usted. El caminar sobre las aguas. Es entrar en lo sobrenatural y la iglesia ha sido capacitada para entrar en lo sobrenatural, no importa diablo, demonio, no importa lo que sea, usted tiene el Espíritu Santo sobre usted. Es luchar contra el enemigo en el mundo espiritual es luchar contra todo lo que se levante contra el reino de Dios, es moverse en fe, alabanza del Señor, es ejecutar esa fe que nos fue dada, alabanza, Así, hacerlo sin titubear, luchando contra las tormentas que se levanten en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, moviéndonos en el espíritu, cumpliendo el ministerio que fue asignado por Dios a cada uno de nosotros, poniendo en práctica los dones que Dios te dio, eso es caminar sobre las aguas Alabanzas al Señor Los discípulos sabían mucho de pesca Alabanza al Señor y, y conocían tormentas Pero esta tormenta como dije al principio Fue una tormenta diabólica Que los quería destrozar Y usted hermano Pedro ¿Qué tiene que saber conmigo? Mucho Porque nosotros pasamos por tormentas diariamente en la familia, en el trabajo, en la congregación, aunque usted no lo crea. Porque aquí está, hermano, no todo lo que está, mire que está a su lado. No todo el mundo que está aquí va para el cielo. Ay, Padre Eterno, hermano Pedro, está pecando. Dijo el Señor Jesús que tanto la cizaña como el trigo iban a estar juntas. Amén. Y usted cree que aquella hermana que tiene el moño así, grande, y, y, el, y le rueda... El, el, el, el, la falda en el piso y las mangas hasta acá, alabanzas a Cristo en puro verano que se está ahogando, va para el cielo, alabanza al Señor y cuando viene a ver se quedó, porque según las mangas largas, si es la lengua, larga, alabanzas al Señor, sus pensamientos no son correctos, alabanzas al Señor, el trigo y la, y la cizaña andan juntos, ¿cuál es la diferencia? La cizaña ah, crece, se expande y da mucho fruto. Y usted va y dice, wow, qué, qué palo lindo de trigo. Ah, y están ahí los frutos. Pero cuando crece, alabanza el trigo. Crece igual que la cizaña, pero cuando da fruto, se dobla. Porque carga mucho fruto, por sus frutos los conoceréis. Alabanza al Señor. Y tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. A su nombre. Aleluya. Óigame, esto está bueno. Yo no sé, pero para mí esto está bueno. Hay cosas que podemos experimentar al salir de la barca. Porque podemos estar sentados en la barca. Alabanza. Y, y, y, y, y no lanzarnos al agua. Fuimos salvos y fuimos llamados a enfrentar a un enemigo que es real, como dije anteriormente. Y es lo que quiere destruir. Imagínense, la primera tormenta fue en el cielo. Quería destronar a Dios. Subiré y me sentaré, dijo. Se quedó con las ganas porque papá le dio una patadita por donde duele y cayó del cielo. Alabanza, se llevó muchos ángeles con él. Alabanzas a Cristo que están por ahí haciéndonos la vida imposible. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo y gloria a Dios por Jesucristo. A su nombre. Y usted dirá, hermano Pedro, ¿y qué es la barca? La barca es todo aquello que representa estar seguro y salvo. Tu barca es cualquier cosa donde estés tentado a poner tu confianza. Propiedades, dinero, esposa, esposa hijos. Alabanza. La barca es todo aquel confort entre alabanza al Señor. Óigame. Entrar no te deja entrar a la realidad, alabanza al Señor, ni te deja entrar a la fe, a la esfera de fe y acción espiritual. Cuando yo era pequeño, yo vivía en el campo. Yo creo, yo, si no me recuerdo, yo creo que yo rompía la, las piedras con los dedos de los pies, alaba. Y me encanta, me encantaba correr la gallina y cogerla. Entonces le ponía una cabulla, cosa que la próxima vez se me hiciera más fácil coger la gallina. Alabanza y subía los palos de mango, de cita, de cuánta cosa había, las palmas de coco, vaciaba las palmas. Y cuando cogía los sapos, los metía en una lata y le echaba arroz. Y si no se lo comía, lo mataba con un palo. Buen muchacho, ¿verdad? Buen muchacho. <ríe> Oiga esto, si usted coge un sapo y llena una lata de agua, y mete el sapo ahí. Y le mete candela. El sapo va a estar ahí. Como si nada. Contento. Y como tiene la piel tan gruesa. No se da de cuenta que se está cocinando. A la media hora usted pasa por la fogata. Y mira el sapo y le encuentra así. Muerto. Y con todo respeto mi hermano. Hay hermanos. Que son hermanos sapos. Si es para Cristo dáselo fuerte. Porque se acomodan a la circunstancia y lo mismo le da pecar que no pecar. Alabanza al Señor, y Cristo quiere que seamos una iglesia pura y sin mancha. ¡Uh! Poderoso Jesús, es lo que quiere es obediencia a su palabra, tenemos que salir de la barca, del temor, de la barca de la comodidad, la barca del orgullo, la barca del altivez, la barca de la pereza, la barca del odio, la barca de la raíz de amargura, la barca de la falta de perdón, la barca de la falta de amor, la barca de la falta de misericordia, la barca de la indiferencia, o de la frialdad espiritual, tiene que salir de la barca. Uh, a su nombre, y tenemos que actuar por fe, Pedro actuó por fe, alabanzas al Señor, y es la verdad que Pedro como que tuvió, como que la agua le dio un poquito, como que el viento le dijo, mira, está sobre el agua, alabanzas a Cristo, y qué pasó, ¡Lup! comenzó, Sálvame, sálvame, sálvame, que perezco, que perezco. Y Jesús extendió su brazo, porque no importa la circunstancia, clama a mí y yo te responderé. Oh, lo asió de su brazo, lo levantó. No importa si estás en el mundo espiritual, no importa si se levanta el enemigo como río, él está pendiente para levantarte. Muévete en fe. No tenga miedo, no tenga temor. Confía en Él y Él te salvará. A su nombre. Poderoso es Jesús. Ya estamos terminando. Alabanza. Ya estamos terminando. No te detengas. Él alabanza, tiene su mano. Alabanza para acogernos y levantarnos. No importa la situación. Alabanza. Pedro pasó por esta experiencia. Y por muchas más, pero Pedro fue valiente, fue obediente. Ahora vemos a Pedro siendo usado por el Señor. Pedro pasó esa experiencia y entró a un nivel espiritual, alabanza más alto. Alabanza y Dios Cristo lo estaba preparando. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu tormenta, cuál es tu lucha. Yo no la sé. Pero el Dios del cielo sabe cuál es. Y Él quiere ayudarte. Él quiere levantarte. Él quiere llenarte de su presencia. Él quiere utilizarte para salvar las almas. Alabanzas al Señor. Pedro era tan protector de Jesús. Que no entendía. Sacó la espada. ¿Usted cree que le tira el cuello? A la oreja no. Él le tira el cuello. Lo que pasa es que el hombre parece que era rapidito y se le fue más que la orejita. Alabanzas al Señor. Pedro no entendía, no permitiré nada que te ocurre. Alabanza al Señor. Mira Pedro, tú es una cosa. Antes que cante el gallo, te vas a negar. Y estaba ya en el fuego y alguien se le hace creer. este parece que es uno de ellos. Yo no lo conozco. Mira, habla como Él, se mueve como Él, alabanza. Oh, y a la tercera vez, kikiriki, cantó el gallo, Alabanzas al Señor. Oh, bendecido sea el nombre de Cristo. Hay veces que cuando nuestras acciones negamos a Jesús, no damos un tratado. En el trabajo no hablamos de Dios porque nos avergoncemos. Y la palabra me dice que el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mis ángeles de mi padre ¡Uh! ¡Sahalaya! pero Pedro se arrepintió y la palabra me dice que un corazón constricto y humillado no despreciará a Jehová cuando Jesús venía después que lo negó que metió las cuatro o dos porque son esta tierra y Cristo lo miró Cristo nos mira, alabanza al Señor, con una mirada de misericordia. Pero esa mirada de Jesús, alabanza, toca nuestros corazones. Y Pedro lloró, dice, amargamente. Fue un llanto de arrepentimiento genuino. No como algunos que vienen, pasan aquí, y después van y hacen lo mismo, no, no. Genuino Y Pedro fue transformado Y la Biblia me da testimonio de él me dice que cuando se levantó tres mil personas vinieron después había allá. alabanza al señor óigame en la puerta de la, de la iglesia que enfermo no tengo oro ni plata pero lo que tenemos te doy después fueron cinco mil personas la iglesia no comenzó poquita ocho mil personas más los ciento veinte que bajaron del aposento alabanza al señor todo bregó con Cornelio bregó con medio mundo alabanza a Cristo, Pedro había sido transformado y se había humillado ante el Dios del cielo. Hubieron tormenta porque los romanos eran bien buena gente. Buena, eran eh, buena gente esos romanos. Ah, si le das 40 latigazos, suéltalo y déjalo ir. Vente, Pedro. 1, 2, 39. Suéltalo, déjalo ir. Ven, Pedro. 39 más. Lo solta, vuelve, a... eran bien buena gente, para no dejarlo ir, solamente le van 39. Él dijo, en mi cuerpo llevo las marcas del evangelio, alabanza, oh, naufragó y creo que... Pensaron que todos se habían escapado, pero no, porque Dios estaba con él. Tenía dos rotitos aquí y dijo, tú ves estos dos rotitos. Fue la serpiente, pero la sacudí y la metí en el fuego. Métela en el fuego del Espíritu Santo. No importa la tormenta, no importa lo que suceda en tu vida. Oh, gloria a Dios, salte de la comodidad, salte de la barca y entra en la esfera espiritual donde Dios te levanta. Te llena de poder para que haga lo que Él te ha encaminado a su nombre. Ponte de pie que tú se acabo. Alabanza, al Señor. ¡Uh!